Muy buenas noches, bienvenidos un día más al canal Y bueno, está la cosa como está eh, Bien para unos, no tan bien para otros Espero que no esté sufriendo mucho, sobre todo eso, porque es una faena eh, Lo entiendo eh, Ya sabéis que a lo largo de, de estos años Unos que lleváis meses, otros que lleváis días, otros que lleváis semanas Otros que lleváis años con, conmigo en el canal Pues yo advierto de estas cosas eh, últimamente un poco más quizás y mucha gente me ha dicho que si yo era pesimista o algo no lo que pasa es que cuando he vivido estas cosas eh, sé lo que pasa y da igual al final eh, si no las provoca una cosa las provoca otra como he titulado esta mañana no eh, en el vídeo eh, es un cisne negro es un patito feo es un en realidad es un pequeño cisne negro que nos ha venido al mundo cripto eh, pues eso, al final, fruto de la irresponsabilidad de, de terceros. Ya está, o sea, y al final, pues como decía Dostoy, Dostoy, Dostoyevsky, la experiencia es decisiva y demuestra, la experiencia nos demuestra, que no se puede vivir aprovechando cada instante. Es imposible, es imposible. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tampoco puedes aprovechar al 100% cada caída del mercado, cada subida del mercado por muchísima experiencia que tengas entonces quien te venda algo similar sencillamente te está mintiendo ¿vale? eso ya os lo digo de, de Jan yo mismo, a pesar de mucha experiencia que pueda tener menos, poca, da igual cometo 300 errores y todos los errores que muchas veces digo ¡hey chicos, no hay que cometer este error Pues, pues a pesar de eso se siguen cometiendo porque somos humanos eh, y, y, y puto, y no hay, paz, no hay paz no hay paz, no hay paz entonces, estaremos cerca ya de ese punto en el cual vamos a poder comprar muy muy bien a ver, que esto es como todo hay que ir comprando escalonadamente y vendiendo escalonadamente eso es lo que yo hago, luego cada uno que haga lo que quiera ya sabéis que este mercado y bueno, creo que muchos lo estáis comprobando hoy y ayer y antes, bueno, y antes de ayer y te puede hacer perder todo en un rato. O también te puede hacer ganar mucho en unos minutos. Pero si sabes lo que has hecho, posiblemente lo podrás replicar en el futuro. Pero si no tienes ni pajolera de lo que has hecho y que, bueno, pues te lo has jugado, lo más probable es que eso mismo y mucho más lo pierdas en el futuro. Entonces, formate. Bien. Dicho esto, vamos a ver qué pasa con Bitcoin. Bueno, que ya estamos viendo lo que pasa. Eh, vamos a ver dónde vamos, dónde estamos, ¿vale? Del vídeo que hemos hecho esta mañana, a ver cómo hemos evolucionado. Y bueno, a ver qué. A ver si para, a ver si para ya. Venga, comenzamos. <música> Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Me he puesto los cálculos, digo, a ver si se me va a colar un audio por ahí de alguna cosa que tenga abierta, eh, como el otro día, las locas estas de los cuadros. Eh, y, a ver si voy a estar al aire con un vídeo de fondo raro de estos, ahí oh, oh, oh. Sí, pues no, no plano, plano. No. En fin, fuera bromas, Bitcoin no está gastándonos ninguna broma. El mercado está como está, está muy, muy mal, eh, muy deprimido no encuentra un punto en el cual decir, venga, a partir de aquí vamos a hacer una paradiña al menos en cuatro horas todavía no la ha encontrado vemos en una hora pues que bueno, ha intentado hacer algunas paradiñas en alguna zona otra zona que tampoco ha podido aquí ha intentado hacer y tampoco ha podido y seguimos cayendo y cayendo y cayendo y dices, ¿cuándo va a parar? no sé esto no lo sabe nadie pero como hemos dicho, hicimos las mediciones, vamos a ver, vamos a ponernos en diario, porque así uf, quizás veamos un poquito más. Por una parte teníamos estas dos, esta zona, entre las dos líneas rojas, que es donde nos encontramos ahora, aún no las hemos perdido. Sorprendentemente, a pesar de los pesares y a pesar de la que está cayendo, y fijaros el volumen, ¿eh? O sea, el volumen es. Eh, a ver si me deja. El volumen es tremendo, ¿vale? De los dos días. Es tremendo, es brutal. Está muy, muy bien ese volumen. Y también os tengo que recordar una cosa, al mar de cántaro, porque hay alguno que está diciendo ¡Ay! Todo ese volumen lo está comprando alguien, es decir, el precio está bajando y ese volumen que ha subido de intercambio, eso no ha volado, no ha desaparecido. Todo eso alguien lo está comprando. Es decir, hay manos blandas soltando, y a lo mejor no tan blandas, vale, que han empezado a soltar ayer, y hoy sí se están haciendo ventas de pánico. Lo más grave de todo esto es que se están haciendo ventas de pánico, pero... El, merca, el mercado bajista, el mercado, la economía en general, ¿vale? El mercado, ¿eh? cuando hablas de, de mercado ya en general, la economía eh, está mal. Está muy mal. Y están haciendo ventas de pánico ahora. Cuando vengan malos momentos, ¿qué va a pasar? Y si esta eh, temporada de mala economía, chunga, chunga, chunga, chunga, dura tiempo, ¿qué va a pasar con el precio? Vale, lo digo que le pegáis dos vueltas por si hay que reservar en vez de 100 120 euros. ¿Vale? Por si acaso. Eso de por si acaso. En fin. Eh, importante, detalle importante. Si estamos llegando a una zona de sobreventa en diario. ¿Vale? Y dentro de eso de esa zona mala, de esa zona mala, caca, ¿vale? Podríamos mañana a lo mejor estar aquí en la línea de tendencia 14.500. Pues sería espectacular. Eh, y dentro de esa zona mala, mala, mala, que estamos en, sobre, en sobreventa ya, tener en cuenta que... En una hora, evidentemente, estamos súper sobrevendidos. En cuatro horas estamos hiper sobrevendidos, o sea, con un castigo never visto, never visto. O sea, hemos tenido, yo creo que los dos peores días seguidos, ¿vale? Que ha podido tener eh, Bitcoin en su historia. Eh, y, y que a pesar de eso haya mucha gente viva. Y me encanta, me encanta. O sea, yo flipo y, y, es, y, es, y es mi mayor satisfacción que a pesar de esto, hay en la comunidad gente deseando comprar. Eso quiere decir que algo hemos hecho bien. Felicidades a todos, ¿vale? Felicidades a todos porque eso es brutal. No os podéis imaginar hasta qué punto. No os lo podéis imaginar. Eh, y eso es algo de todo, o sea, no es algo que yo mío, no, no, es algo de todos en conjunto ¿vale? porque la comunidad la hacemos todos y eso es brutal eh, para mí es la mayor satisfacción porque eh, a ver, no es porque otros pierdan ¿vale? sino porque, eh, claro la forma de verlo y de hacer las cosas, bueno, pues eh, se contagia, se va de unos a otros y al final oye, pues está muy, muy, muy bien a ver Personalmente, si me preguntas, es que parece que te gusta esto, no, no me gusta, pero bueno, era algo que podía pasar de una forma o de otra, ¿vale? No, no tenía por qué ser. Por, pero siempre hay algo, hay, algo, hay algo que desata eso y pasa, ¿vale? En el 2018 fue pues, que el, el, el, la Reserva Federal decidió deshacerse de. de de bonos que tenía comprados, limitó, pues bajó la liquidez en el mercado y se fue todo al carajo. Pues, ahora ha sido esto. Vamos a ver cuando vengan otras cosas que tengan que venir qué pasa, ¿vale? Todo hay que tenerlo en cuenta. Entonces, eh, a pesar de esto, vuelvo a repetir, para Hall, bueno, creo que son precios brutales. Ahora, ¿podremos encontrar trades mejores? Posiblemente, ¿eh? cuidado. Cuidado porque las circunstancias que han generado esta caída no son las económicas, y las económicas siguen ahí, ¿vale? Entonces, a no ser que, bueno, parece que hay cosas que empiezan a cambiar en la economía, eh, al menos en la estadounidense, que es la que nos interesa, que es la que al final lleva el cotarro, en algunos aspectos. Eh, mañana os recuerdo que tenemos eh, eh, el IPC de Estados Unidos, creo que lo dan a las dos y media, si no me equivoco, y bueno, pues a ver qué pasa. ¿Vale? Si es positivo, a lo mejor ayuda un poquito a que esta sangría pare. No hay más. Entonces, estamos eh, pues eso, en una zona de sobreventa importante, ya estamos perdiendo los 16.000. Fijaros, claro, eh, para los que decían que ya estaba el suelo del mercado y tal, pues, pues no. Era una posibilidad. A ver, evidentemente, claro que sí. Y nadie sabe exactamente eh, dónde iba a hacer suelo. Y era una posibilidad. ...pero, claro, para que eso se cumpliera... ...lo que yo les decía, ¿no? Teníamos que pasar la zona de 22... ...ir a por la de 25 y a partir de ahí... ...intentar hacer cosas, pero eso no se ha producido... Pero no se lo ha producido... ...por estos dos días, es decir... ...que tampoco aquí ha habido fuerza como para eso... ...fijaros, fijaros... ...esta última vela a pegar aquí... cómo ya bajó, por muy verde que fue... ...bajó el volumen un huevo, al día siguiente... ...bajó el volumen, al día siguiente subió... ...pero ya cayendo un poquitito... ...y luego ya el castañazo de estos dos días... ...o sea que es que en este movimiento... Tampoco había fuerza ninguna. Encima ahora con estos pedazos de velas, pues las velas que, que había se ven más ridículas. Es más, vamos a ir al semanal, ¿vale? Porque es que esto es otra de las cosas. Y vais, recordar que lo decía el otro día, 5.40 en una semana y un 1.35 en la otra semana o un 1.60 en la otra semana, esto es una auténtica castañita. Ahora, llevamos una semana del 24%. 24%. Aquí tuvimos una semana del 22%. Fue casi peor, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Claro, esto... Vamos a verlo. Pues si lo vemos en diario... Vale. Fijaros que... A ver, ¿cómo se fue este día? Eh, 15%. Y aquí llevamos 13, 14 eh, y 10. Pero, claro, este de 15% y va precedido por un día del 6. Este, aquí, ya llevamos un 10% un día y un 13% el otro. Vale, entonces, previsiblemente... Previsiblemente, para... La, por esta zona, yo creo que, que por la zona de la, la línea de tendencia que tengo marcada parará, es una línea de tendencia muy antigua vale, toque eh, esto que fue esto fue la caída de mayo esto ya fue un poquito más alto. si no, no veo la fecha, si no me sé la, el calendario de memoria, vale, ah vale bueno, la, la, de, la de junio, la final de junio antes de hacer el arco otro toquecito que tuvimos aquí en enero no, en junio, esto de junio este verano, fijaros, eh, de junio a junio. Tacatas. Taca. Y eh, es que me, me, estoy tonto. Y ahora puede hacer un toque en noviembre. Tremendo, ¿eh? eh además tiene pinta de querer hacerlo. Es decir, pues no creo que vaya a quedarse aquí en, en, este, en esta zona con toda la que ha caído. Ahora bien, ¿qué pasa si esto empieza a recuperarse rápido? Pues que se va a recuperar bastante rápido. ¿Vale? Yo creo, ¿eh? Que se puede recuperar muy, muy rápido. Si el mercado reacciona correctamente a las noticias que nos den estos capullos, ¿vale? Nada más. Si no, pues nos puede costar un poquito salir de esta zona. Incluso volver a tocar los 20. Aquí ten, ten en cuenta que toda esta zona que tenemos aquí, más o menos en la zona de 18.750 aproximadamente, entre los 18... este cierre de aquí, de 18.500, y aquí un poquito más arriba, 18850. 18, antes ha sido un soporte soporte, cierre, soporte, soporte soporte y ahora es una resistencia que va a ser importante que a lo mejor se lo pasa por el foro la resistencia, luego cuando va podría ser, no digo que no pero, de momento tener en cuenta eso y esa resistencia está un 20% más arriba porque claro si yo estoy aquí eh, de los 18 y medio más o menos, ¿vale? vamos a marcarle 18, 18,5 más o menos a donde estoy ahora es un 14,59. Pero lo que yo tengo que recuperar de donde estoy ahora hasta ese 18,5 eh, estamos hablando de un... Uh, uh, 16. ¿vale? Dos puntos más. Y eso que es muy poquito. Y ya veremos. Y ya veremos. ¿Vale? Y lo que te rondaré morena. Cuando digo paciencia que la vamos a necesitar, pues fijaros. Mira, ya estamos en esta zona de mínimos. Eh y está intentando pues eso justo se ha apoyado en ella qué curioso bueno curioso no es vale yo lo decía que casualidad que, que se haya apoyado aquí y que ahora se haya apoyado aquí no es casualidad vale en este punto puede hacer algo parecido a lo que hizo aquí y luego seguir y atravesarlo o bueno voy a hacer lo que les haga a los cojones la verdad es Bitcoin eh, pero ya vimos vale de dónde partían esas dos líneas que no rayas como decía alguno eh, y bueno pues parten de 2017, inicio del 17, un cierre y otro cierre, ¿vale? Es esa zona. Eh, esta está un poquito más abajo, pero bueno, más o menos es la zona, ¿vale? Marca, marca, marco líneas, pero ya sabemos que tenemos que hacer ese rectangulito, sobre todo. Eh, bueno, ahora todavía para marcar rectángulos es complicado, pero bueno, es una zona importante. Porque es que la siguiente zona va bastante más abajo y está en este punto de pivote. Aproximadamente entre este punto y este apoyo que hay aquí. 12.328 y 12.700. Sí, que tenemos aquí un poquito en 14.000 y pico. Vale, pero es que claro. No quiero que le entre el cangle a nadie. Este máximo que hay aquí. Vale, 14.000. 14.000. Vale, pero bueno, al cierre estamos hablando de 13.000. Y a partir de ahí ya... Hasta que rompimos, bueno, tenemos esta, esta zona de máximos que hicimos aquí, de 12 mil y pico también. Que ya sabéis que, bueno, sobre todo los alumnos, ¿no? Mi zona así entre 12 mil y pico y 14 mil y pico, creo que es una zona importantísima, ¿no? En un momento dado que, bueno, podríamos llegar ahí. Y visto lo visto, creo que no cabe la menor duda de que podemos llegar bastante más allá. Estos son dos días. Y cuando estábamos aquí, había mucha gente, y veréis muchos vídeos, que ya no vamos a 30.000, que ya no sé qué, ya no sé cuántos. Y, joder, que no, que es que eres muy... No, no, no, no. En fin, da igual. Eh, la cuestión es que esto se recupere pronto, que podamos, eh, sobre todo, más de uno que sé que está sufriendo bastante. Porque tiene entradas en 48.000, en 50 y tantos mil, en... ¿vale? Y que esas las puedas hay una oportunidad para mejorarlas, pero claro si no hay capital, porque ya lo invertiste en su momento, pues ahora estás un poquito apretado personalmente eh, creo que va a superar los máximos anteriores si has invertido de forma correcta con dinero que no te hace falta eh, podrás esperar y aún así no estamos hechos yo vuelvo a repetir eh, para holdear de esa manera ¡con cojones! Depende de la cantidad, depende de las necesidades, depende de mil cosas. Porque si ahora, por ejemplo, resulta que tú has invertido en 50, en 40, pero yo soy un holder con cojones, ¿vale? Y resulta que tienes un problema familiar, un problema de lo de verdad. No, no, no, no de que me he quedado sin coche y me tengo comprado un coche, no. Un problema de los de verdad. Y necesitas recartar ese dinero. Y ese dinero que metiste en 58 vale 16. Holderas con cojones también, ¿no? Hay que diversificar. Hay que pensarse bien las cosas. Eh, y bueno, pues que sobre todo que, que, a, que a ninguno le pase nada y que vaya todo correcto, que se pueda, que se saldrá, ¿vale? Se saldrá de, de esta. Y que son cosas que pasan, que han pasado anteriormente, no es algo nuevo, ¿vale? Esta caída, bueno, muchas veces os he, estado, he estado midiendo esta caída. Bueno, pues esta caída todavía, si tuviéramos que replicarla aquí, todavía le quedaría aproximadamente este tramo. ¿Vale? Y este tramo, en este momento, fueron de 22 a 17. ¿Vale? 17, 7, 22 y tal, o sea, 2.000 y pico pavos. Si tuviéramos que bajar 2.000 y pico pavos desde ahora, aunque fueran 2.000, ¿vale? ya estaríamos en los 14. Entonces, que esta caída que acabamos de experimentar, llevamos ya un 25, más o menos, sí, un 25% suele ser una caída muy típica de bitcoin igual que habíamos hecho aquí una subida más o menos de eso si no me equivoco más un 41% y la la caída que vino después aquí fue de un 26 bueno más o menos algo, algo muy similar si cae un poco más irá una caída de un 30 no si cae a la línea de tendencia cuánto sería la caída el 26, el 11, todos esos son números que aparecen mogollón en las caídas de Bitcoin. Nos iríamos a la caída de un 32 que también aparece mogollón de veces en las caídas de Bitcoin. ¿Vale? Paciencia, de verdad, <ríe> no puedo decir otra cosa. Eh, sobre todo que el desenlace de que si compro una cosa o no compro otra, que por cierto ahora vamos a ver si compra o no compra. Ethereum, sufriendo mogollón, 1132. Um, Soportes, pues es que en, a verlos no los hay. Hemos perdido la zona de este doble techo con esta zona de soporte muy mala, muy malamente en este día. Pues claro, a no ser que mañana empiece a ver dos o tres velas y ya se recupere, pues no hemos estamos en una zona de soporte. Ni mucho menos. Bitcoin más, se va acercando, pero aquí esto no lo está. Eh, el Total Market sufriendo una barbaridad. Una barbaridad. 761 mil millones. ¿Vale? Zona de soporte anterior. Está intentando cerrar ahí. Vamos a ver cómo lo hace. Eh, sufrimiento, ¿vale? Mucho sufrimiento en el mercado. La dominancia de Bitcoin hoy... Ojo, ¿eh? Cayendo. Algo... Eh, ostras, sí es cierto que ha abierto con un gap. ¿Vale? Fijaros que cerró aquí y ha abierto aquí y está en rojo. Cerrado con un... O sea, abierto con un gap la dominancia de Bitcoin al alza... Bueno, lo está pagando a la baja. ¿Esto qué quiere decir? Que hay dinero que se va a las altcoins. ¿A qué altcoins? Evidentemente. <ríe> bueno, la dominancia de BNB también ha bajado. Ya veis cómo, cómo cae. Pero para ver eh, dónde estamos, tendremos que venirnos aquí. USDC, 15%. USDT, 15%. ¿Vale? Es decir, a stablecoins se está quedando un de dinero. Para decir, vamos a esperar a ver dónde para esto para comprar. ¿Vale? Y eso es lo que está parando. Básicamente, ahí es donde está yendo el dinero y mucho dinero también que ha salido del mercado, mucho dinero que está cambiando de un exchange a otro. Mucha gente dice eh, que ha, ha, ha habido gente que me ha dicho que no puede sacar el dinero de FTX, que está limitado, eh, parece ser que hay algún problema en ese aspecto. Es una putada. Por eso, eh, siempre digo que los exchanges hay que diversificar, que unas cosas se pueden tener unas, en otras otras, en otras, ¿vale? No será que no lo he dicho veces, ¿vale? Pero es lo que hay. Y da igual, torres más altas han caído. No lo meto en este que es un poquito mierda. Da igual que sea un poquito mierda de uno, un poquito de mierda de otro. Torres más altas, y lo estamos viendo con FTX, torres mucho más altas que FTX han caído. Y ahí estamos. Eh, y más cuando estamos viendo que, joder, si es que mmm, están en manos de niños. Todos hemos sido chavales, hemos sido irresponsables, hemos hecho bandadas, seguro, pero chavales tan jóvenes, gente muy joven, eh, con proyectos de este tipo en, en sus manos, aunque bueno, al final si eres un irresponsable da igual que tengas un tropecientos años, ¿no? Pero bueno, ya sabéis que esa sangre te arde y, y el riesgo no es el mismo, cuando eres más joven está dispuesto a adoptar más riesgos, incluso adoptando riesgos con el dinero de los demás. Hostias, eso es una auténtica faena y yo creo que, que no hay que hacerlo jamás. Pero bueno, yo qué sé, al final son cosas que pasan y esta media de 200 en diario sería muy bueno cerrar por encima de ella, en la en Chile, por ejemplo. Muchos altcoins que están en una situación muy similar. Bueno, muchas no, unas pocas. Está en esta situación. Eh, en cuanto a las mejores, bueno, las peores, FTT, evidentemente, 54%, después de la que le cayó ayer, <ríe> en cuatro pavos, hoy está en 2,4, pues, de 25. Yo, si estoy diciendo, yo tengo FTT, ¿eh? las tengo ahí paradas, no los, no los he tocado, no me he molestado ni en querer sacarlos, siquiera, eh, porque creo que no va a ningún lado, ¿vale? Eh, ya veremos lo que pasa. Es, es parte del riesgo y yo lo asumo. Eh, Algorand, 21%. Luna, fijaros si hay precios eh, que, es que han mejorado mucho. Filecoin, a ver, ¿cómo está Filecoin? Fijaros, rompiendo mínimos, minimísimos. ¿Qué hubiera sido de nosotras si hubiéramos comprado Filecoin en el otro momento? pues nos hubiera dado por saco. Eh, quiero meter aquí, a ver. Vale, pares contra el dólar, por cierto, los pares, los pares contra. Contra el Ethereum, y ahora os quiero decir una cosa muy importante, por cierto, sobre FTX y por qué CZ lo puede comprar. ¿vale? Eh, los pares contra Ethereum, eh, ya hemos visto, por ejemplo, en el caso de OVR, por ejemplo, con el Ethereum, cuando Bitcoin cae mucho, pues este sube mucho, lleva ya un par de días subiendo. Eh, los pares contra Ethereum en estas caídas son... Mm, eh, bastante buenos, por ejemplo, AB no es tan bueno porque AB ha caído un huevo, pero fijaros con 3,0 ha caído un 1,60 si lo vamos a ver otros pares flipas, ¿sabes? o sea que mmm, no es que sea un, un refugio, ni mucho menos, ¿no? pero bueno DOT contra BNB los pares contra BNB también están funcionando bueno, pues oye hay que, hay que tenerlo todo en cuenta hay que tenerlo todo en cuenta cuando pasan estas cosas en el lado positivo tenemos a los cortos de Bitcoin, 55,56 ahora a guays como han subido eh, tope buena 50% del canal fijaros es que es que va yo que no sé dibujar pero ha tocado la parte baja del canal de repente ¡pum! 50% del canal esperemos que no pase y que se venga otra vez abajo sería lo suyo porque si no va a haber va a haber mucha sangre eh, Dot contra BNB, los huevitos, igual que ayer, esta mañana también estaban aquí, en positivo, y no sé, los largos de Bitcoin, un 0,50, y están por aquí y todo, pero bueno, es que esto yo no los tengo muy en cuenta, y la volatilidad ha subido al 29, ¿vale? O sea, este es el índice de volatilidad de Bitcoin, eh, cómo ha ido bajando, cómo cayó, y fijaros, ¿vale? Que es tremendo, el pedazo de pepinazo que ha metido hoy, esto es malo malísimo había estado bastante estable, estuvo bajando mucho la volatilidad, aquí bajó mucho de golpe nada, que sube, que baja, pero bueno, se ha mantenido bajando, yendo poco a poco a niveles pero de repente, plaf ha llegado a un nivel eh, importantísimo, tiene una zona que debería ser en la zona de 20, una zona de resistencia en la que debería de parar y a partir de ahí, bueno, pues estabilizar un poco el precio, vamos a ver qué qué quiere, vale qué quiere de nosotros, pero si se nos va a una zona superior, muy arriba ostras eh, podríamos ver todavía telitas marineritas, aunque que la volatilidad suba no quiere decir que el precio eh, tenga que seguir bajando puede subir, o sea, de repente sube muy loco y la volatilidad sigue subiendo ¿vale? esto tenerlo claro porque hay gente que se asusta mucho y no es plan, no es plan mm, poca cosa más que decir eh. es decir, en la parte positiva tenemos eso y en la parte más negativa ya hemos lo que ha habido el FTT, las solanas también están sufriendo bastante parece ser, me ha comentado también alguien que hay un reparto de solanas importante y eso también ayuda a que caigan más eh, y además hemos estado comentando no de decir, mmm, no sé, por la mañana estaba como una cosa por aquí solana eh, dice, bueno, si pierdo ahora X dinero a lo mejor es mejor que perder ahora aquí otro treinta y tantos por ciento más otro treinta y dos por ciento pues sí, pues y bueno, creo que, que seguramente estará contento de haber tomado esa decisión y hay veces que es mejor sacrificar al, a la reina y oye, pues si no, que se llegan a Juan Carlos ¿cuánto lleva? un 32, más o menos, un 35, pues fíjate eh, un buen ahorro, en vez de do, perder 2000, perder 1000, ya está básicamente, ¿vale? Eh, y muchas veces hay que tomar esas decisiones, bueno, ¿por qué? ¿por qué narices? y ya cierro el vídeo, eh, CZ le puede interesar Comprar FTX. ¿Por qué queréis vosotros? Eh, yo os voy a dar mi, mi humilde opinión. ¿vale? Y es que en su día... ...ya sabéis que no le dejaron tokenizar acciones. En Binance. Sin embargo... ...FTX sí tiene esas licencias... ...y sí tiene FTX Suiza... ...que es donde eh, hacen esos intercambios... ...que puedes pedirlas, etcétera, y todas estas cosas. ¿no? Pues quizás la clave de todo... No esté tanto en el precio de FTT, en que si tú eres muy malo, que si eres un desgraciado, que si. Eh, lo que sea, ¿vale? Las guerrillas, las rencillas y las historias que tengan eh, cada uno de ellos, pues bueno, son, son suyas propias. Eh, el TP1 se está yendo al carajo, ya está atravesándolo. Eh, pero. El tener acciones tokenizadas, eh, eso es lo que le atrae y de eso tenía muchas ganas CZ de toda la vida de Dios. Así que. Poco más, chicos. Mañana, si vemos qué, qué tal, eh, haré posiblemente un análisis mañanero. En estas circunstancias creo que hay que estar, y ya dije que eran para, esos, para estos momentos. Espero que os ayuden, que os acompañen, y como digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar un poquitito de liquidez, aunque parezca que estamos en el suelo, y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.